Pásame el micrófono y deja yo te enseño Tirando parratura que pega a los certeros Bendito sea mi bloque donde lo bebía lo perro De conocer la calle para nada me arrepiento Aquí estamos hundidos fumando puro veneno Conmigo no te calles que te mando al pavimento La paz en mi costal donde le pego perrecio berrecio Te Se dice ser de calle pero sé que es puro cuento Bendito sea mi muerte que me quita el de enero. Critican por la espalda porque le faltan los huevos Falsas amistades solo estaban por dinero Cuando todo cambie yo de vuelta no los quiero Aquí ya están contados los que somos verdaderos Morres de un listos para el refuego Tenemos bien en cuenta que esto ya no es un juego Lecciones de la yeca que aprendí desde pequeño En la calle se rumora que tenía le tiene miedo Siente la tensión con el ritmo que rapeo El verso viene fino con un chingo de veneno Letras como estas del repertorio está lleno eh. Por estilos como de flow se queda pendejo conmigo cabrón